Eh, la idea de hoy era hacer una charla, un debate sobre, en concreto sobre el sector de la limpieza pero enmarcado dentro de la lucha de las mujeres, de las mujeres trabajadoras porque estamos en torno a la fecha del 8 de marzo. Por un lado había surgido la idea de hacer la charla por ese motivo, por otro motivo porque en los últimos meses, pues el, el sindicato está teniendo actividad sindical en el sector de la limpieza, eh, en concreto, en una contrata en concreto, con <coughs> la empresa Valoriza, en, en, la en los centros de enseñanza. Y bueno, pues veíamos interesante que, que el, tener una charla con, en la que participase Manoli, que tiene mucha experiencia en Sevilla, en, en el trabajo sindical, en el sector de la limpieza, porque también le pudiese dar a las compañeras de limpieza pues ideas, eh, ejemplos, ánimo para, para luchar en este, en este sector al final en, no ha sido posible contar con todas las compañeras que nos hubiese gustado del sector de la limpieza pero al final <risa> parece o sea, es que la fecha y la hora pues, no era la mejor para... Un poquito más? Es que yo vale, para todas ¿Así me oyes y hablo a este tono? Así me oye si hablo este tono. Vale. No ha sido posible contar con todas las compañeras que nos hubiese gustado en esta mañana, pero bueno, eh, vamos a seguir trabajando y vamos a, a intentar que podamos montar un sindicato de limpieza fuerte en Córdoba. Y también queríamos, en torno al 8 de marzo, pues plantear una, en vez de hablar tanto un poco en genérico o, o históricamente de la lucha de las mujeres trabajadoras, pues poner un ejemplo real de hoy en día de, de que se puede luchar y trabajar en sectores que están donde las protagonistas son, la, son las mujeres. Y un ejemplo de que bueno desde hace años en la CNT de Sevilla pues está, ha sido un referente en luchas muy importantes, muy fuertes, con huelgas, con movilizaciones en, en distintas empresas, en distintas contratas, en la universidad, en la consejería de Agricultura y Pesca, etc. Ahora, Manoli, la idea es que nos cuente un poco su, de su experiencia, pues esta lucha que han llevado y después, pues que entre todos los, y todas las que estamos, pues, pues podamos debatir y un poco, estamos aquí. Bueno, pues yo me llamo Manoli, como yo, Pablo ya os ha dicho, soy trabajo en la limpieza en Sevilla, llevo muchos años en la universidad, en, en las dos <coughs> universidades que hay, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Pablo Lavide, ...y bueno pues... ...ahora estoy en una consejería de Agricultura y Pesca... ...y como Pablo dice pues bueno... ...por suerte o por desgracia he tenido que, que... aprender... ...y de los conflictos que hemos tenido ¿no?... ...yo me he hecho un pequeño esquema para que no se me olvide... ...ningún conflicto porque... ...todos han sido muy importantes... ...conflictos muy duros... ...algunos con huelga... ...otros... ...se ha arreglado... ...sin llegar a huelga pero conflictos de mucho tiempo... Por ejemplo, la huelga de la Universidad de Sevilla, 420 trabajadores, 57 días de huelga, con un número, eran 300, cerca de 400 trabajadores y la huelga no la secundaron, creo que 90, que cuando terminó la huelga eran unos 60, porque la gente se había ido bajando de la huelga, pero que consiguieron su objetivo, ganamos la huelga. ¿Vale? lo que son mejoras de, de condiciones de trabajo lo mismo, siempre lo mismo que intentan reducir personal que intentan eh, consiguieron más días de asuntos propios mmm, mejores condiciones laborales sí. luego el conflicto que mejor me sé que después de este conflicto fue el mío yo estaba en la universidad de Pablo de la Vide y a mí mi empresa me despidió y mi conflicto duró ocho meses ocho meses largos donde estuve despedida, donde, como estaba despedida, no había todo a base de, de acción directa, de manifestaciones, de, de mmm, con, concentraciones, movilizaciones. Pero bueno, voy a decir, luego hubo otra huelga en la Pablo de la Vida porque despidieron a seis trabajadoras. Primero despidieron a tres y luego despidieron a otras tres. Entonces ahí ya la plantilla se hubo otra huelga muy importante de 132 días. Y luego empezamos con, la, con las consejerías, la tesorería y la Consejería de Agricultura y Pesca, donde ahí no ha habido huelgas, pero ha habido conflictos de muchísimo tiempo, de mucho trabajo, de mucho sufrir, porque se trataba de que la empresa no pagaba y de que encima te querían reducir jornadas y, y ha sido duro. Los conflictos son duros siempre, ¿vale? Y es muy difícil, pero claro, cuando son huelgas son peores, pero hay que ser muy constantes. Hay veces que se pueden arreglar los conflictos, los, los problemas sin llegar a una huelga Hay veces que se pueden solucionar Siempre cuesta mucho trabajo Lo importante es estar organizado Lo importante es estar en la CNT, por supuesto Porque nadie más te presta la ayuda que prestamos en la CNT ¿no? Y, y no vas a la guardia una vez que la gente se organiza y nosotros hemos podido con todo eso y se mantiene. Es verdad que a veces te, te vas acomodando un poquito. En el momento que ve que la plantilla se está acomodando, eh, la empresa empieza a apretar otra vez. Pero nosotros hemos conseguido que a los afiliados de CNT se nos respeten, donde quiera que estamos. En la consejería, en la tesorería, en las universidades, se nos respetan. Y se nos tiene en cuenta. Ya la empresa nos llama. Cuando quiere, cuando quiere algo de nosotros, cuando quiere... A los primeros que quiere tener contento es a la gente de CNT. ¿Vale? Nosotros jamás vamos por nuestra cuenta. Nosotros todo lo pasamos por asamblea en el sindicato. Lo hablamos entre nosotros. ¿Hasta dónde cedemos? ¿Hasta dónde no cedemos? Y estamos, ya hemos llegado a un punto en el que no cedemos nada. No cedemos nada porque como le cedas un poquito, ya no te dejan. Ya es presión, es... No te dejan. Entonces, todo lo que no la empresa incumple son denuncias al inspección de trabajo. son mmm, Pero para eso, nosotros mismos tenemos que estar convencidos de que no estamos dispuestos a aguantar humillaciones, malos tratos, que se nos robe el dinero por la cara, que es nuestro trabajo, que es, es para nuestras casas. No estamos dispuestos a. Para eso tenemos que tenerlo claro. Y tenemos que saber, por supuesto, que los sindicatos tenemos. que eso me costa asesoramos bien a la gente pero que hay que tener confianza en nosotros mismos y en, lo, en las personas que tenemos detrás La CNT, estando en la CNT podemos estar tranquilos de que no nos van a engañar de que no nos van a, a hacer ninguna jugada y de que nos van a estar apoyando yo quiero decir muchas cosas pero claro, tampoco se me van y a lo mejor no llevo el orden que debería de llevar porque tampoco estoy acostumbrada a esto. Yo cuando hablo hablo con mis compañeras, con mis compañeros del sindicato o en centros de trabajo donde nos conocemos y donde ya todo el mundo sabe de lo que va y donde a mí me resulta muy fácil hablar. Pero aquí la verdad que, que es diferente, ¿no? Entonces. Mmm... Bueno. Dime Pablo, pregúntame <risa> no, Has comentado un poco por encima lo... Mira, una cosa que quiero decir Los primeros enemigos que nos vamos a encontrar En cualquier conflicto Van a ser los afiliados De comisiones obreras y UGT Más que la empresa Más que las empresas Más que la, la administración Los peores enemigos Gente los, La gente de comisiones y de UGT son los que primero te van a fallar, los que te van a meter miedo, los que te van a, a crear inseguridad y los que te van a vender en la primera oportunidad que tengan. Y eso lo digo por experiencia. ¿vale? A mí me lo hicieron cuando yo a mí me despidió mi empresa, a mí Comisiones Obreras. Yo llevaba afiliada 10 años. Nunca la había utilizado, nunca... Yo estaba afiliada, yo ni entendía de sindicato, ni entendía... Yo no sabía ni que yo tenía derecho a dos días de asuntos propios en el año. Porque yo... El, el convenio no lo miraba. Yo lo que yo he tenido que sacar dos hijos adelante sola y yo me he limitado toda mi vida a trabajar, a cumplir, a hacerlo bien, a que cuando me termine un contrato me renueven otro. Porque toda la vida trabajando con contratos precarios, ¿vale? Con contratos de un mes, de 15 días y así. Yo he estado fija en la universidad a partir del 2002. Todo lo anterior yo he estado con contratos precarios, donde trabajaba 12 horas y me cotizaban cuatro. Yo y el resto de, del mundo, de mi alrededor, ¿vale? Y yo empiezo a moverme y empiezo a aprender cuando a mí me despide la empresa, cuando yo vi una injusticia tan grande que a mí me despide la empresa porque yo no entro por el aro, porque yo, aunque no entendía de movidas ni de nada de eso, porque yo me había limitado a trabajar, pero yo tengo mis principios y mis valores. Entonces yo sé lo, yo sabía lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Entonces yo puse mis límites. ...y en el momento que la empresa pues ve que me resisto... ...pues me despide... O sea, ...eso es un caso que está ahí en la página web... ...que se puede mirar y que... ...y que bueno, porque ustedes no me conocéis... ...pero que en Sevilla a mí me conoce casi todo el mundo... ¿no? ...casi todo el mundo laboral... ...porque he estado en centros de, donde ha habido... ...unas plantillas muy grandes... ...y bueno... ...y los primeros que te traicionan son ellos... ...comisiones y UGT... ...y nosotros... En nuestro centro ahora mismo, que somos 23 trabajadores, allí ya no hay nadie de UGT ni de comisiones obreras. Allí hay tres personas que estaban en su momento en comisiones UGT, una en UGT y dos en comisiones obreras, pero que ya no están. Que no están en la CNT, pero que tampoco están en el otro lado. ¿vale? Y allí ya no hay nadie de CNT ni Comisión. Allí ya no hay elecciones, allí no hay comité, allí no se nombran delegados, allí ya no hay nadie. Allí está la CNT y nos van las cosas mucho mejor ellos han podido, yo siempre lo he sabido que nos iban a ir las cosas mucho mejor pero ellos han demostrado, han podido comprobar que nos van las cosas mejor con CNT y por supuesto está unidos ante un problema que tú como persona a mí me puedes caer a lo mejor gorda, me puedes caer fatal pero tú estás, eres mi compañera de trabajo y si a ti te putean y si a ti te hacen alguna jangá y si a ti te tratan mal yo no lo puedo consentir ni yo, ni la otra, ni la otra, ni la otra yo es lo que siempre intentamos la unión entre nosotros, que después nos salimos de aquí y cada uno va a su casa y cada uno se toma el café con quien quiere y cada uno se queda el fin de semana con quien quiere, pero aquí tenemos que estar muy unidas y si tienes algo que no te gusta de mí, o tienes... aguántate hasta que salgamos, pero mientras estemos, tengamos al encargado y a la empresa enfrente que nos está presionando que nos están apretando, porque cada vez aprietan más y mientras tú te dejes, más aprietan. Entonces, no podemos bajar la guardia. Nosotros ya lo tenemos comprobado. Ha habido momentos en los que hemos estado en marcha. Todo hay, Siempre llega un momento en que tenemos que parar un poquito y pisar el freno, ¿no? Pero, pero no podemos bajar la guardia. Porque es que si no, pues nos comen. Y eso no lo podemos consentir, menos después de, de, de la andadura que ya tenemos. ¿Vale? Bueno, yo me voy de una cosa a la otra. Yo, a mí me despidieron, estuve ocho meses de despedida, a mí me dieron una indemnización, vale me correspondían dos mil y pico de euros, la empresa para que me callara la boca me dio cerca de nueve mil euros, ocho mil y pico. Estuve esos ocho meses de despedida en la calle, pero por supuesto nosotros, concentraciones en la universidad, manifestaciones por Sevilla... Mmm, panfletos, pintadas, carteles... Sevilla estaba inundada en esos ocho meses del conflicto de Manuela Sánchez, que era yo. ¿vale? Y no se paró. Hubo un paréntesis en verano, porque no había clase, porque, claro, allí la universidad es el tiempo que están las clases. ¿no? Pero allí no se bajó, allí se fueron unos compañeros que hacían chirigotas y que hacían teatro y demás, hicieron unas, un simulacro de comisiones, la empresa, la, traba, la limpiadora, creo que todas esas cosas a lo mejor habéis visto, ¿no? Sí, no y fue un conflicto que durante en, en ocho meses, pues muchas veces lo vimos perdido y muchas veces lo vimos ganado. Yo tengo que decir que cuando yo empecé ese conflicto, lo único que pensaba: tengo derecho al pataleo, tengo derecho a protestar, tengo derecho a quitarles la careta. Yo ya porque es que cuando a ti te pasa una cosa de esa, no sé si alguna vez pasado por esta experiencia, pero ya con cuarenta y tantos años largos trabajando, dándolo todo de ti, intentando que hacer las cosas bien, que yo siempre he dicho, "Oye, yo tengo, aunque nunca he estado organizada y nunca he sabido, pero siempre he tenido mi dignidad, he tenido mi y yo quería saber y quería que cuando llegue el día de cobro yo quiero que me paguen a mí, yo no quiero que me tengan cinco días esperando a ingresarme la nómina. Pero también he sabido que para yo poder exigir eso, y que, que es mi derecho, también yo tengo que cumplir mi trabajo. Y esa es, eso siempre es lo que yo he tenido en, en, en mi mente, ¿no? Cumplir. Pero... Mmm, Se me ha ido de la cabeza. <coughs> Mira, el perdona. El tema del despido, te vas contando. ¿Eh? El tema del despido. Bueno, entonces cuando tú llevas toda tu vida luchando, ¿vale? porque ya os he dicho, yo he... Mmm, me divorcié muy joven y tengo dos hijos y los he criado sola. como yo hay así cuando a ti te despiden la moral se te viene al suelo tu autoestima que vuelvo a decir no sé si alguno habéis pasado por esa experiencia yo estuve una semana en mi casa sin decirle a mis hijos que yo estaba despedida a mí me daba vergüenza decirle a mis hijos que yo estaba despedida y yo les dije de ver que estaba de vacaciones os digo esto para que os hagáis una idea pero eso mismo, esa misma impotencia, es la que a mí me hizo, mmm, lo veía tan injusto. Porque, oye, yo entiendo que si yo robo algo, hago algo mal, mmm, creo algún problema, pues bueno, pues la empresa, el despido es libre, la empresa te despide cuando le dé la gana. Pero yo lo veía tan injusto, y bueno, a mí me hablan compañeras de la universidad que habían tenido la huelga unos meses antes, y me hablan de CNT y es cuando yo voy a CNT <coughs> y yo lo que quería en aquel momento quería vengarme ¿vale? me habéis echado yo yo nunca pensé que yo iba a conseguir la readmisión de verdad que eso no estaba en mi cabeza ni la readmisión ni las condiciones, con las condiciones que yo volvía a, a trabajar, a mí me ofrecía el secretario regional de de Clerce, que era, fue la, la empresa Clefe. ...el secretario regional de CLEFE... ...y el jefe de servicio de Sevilla... ...el que la persona responsable en Sevilla... ...me ofrecían el cargo que yo quisiera... ...y me ofrecían el sueldo que yo quisiera... ...eso... ...es que esa gente se les incendió una luz... ...y dijeron, bueno, pues esta mujer ahora... ...no, eso sucede... ...porque la universidad... ...Pablo de la Vide ...pues le pone las pilas a la empresa... ...y quieren que le quiten ese problema de ahí... Ellos ven que después de ocho meses nosotros seguimos en la carga y entonces esta mujer como no la... Yo lo único que quería era mi puesto de trabajo, es lo único que yo quería y de hecho rechacé todo. Yo quería mi puesto de trabajo, trabajar y punto, y cobrar a final de mes. Eso contaba así es muy fácil y es muy rápido, pero ocho meses despedía luchando, eso es muy duro, ocho meses o tres meses de huelga, o tres meses poniéndote diariamente en la puerta de la consejería. Un verano, 40 grados, diariamente. Para eso hay que tener fuerza de voluntad, para eso hay que tener un... gente la... detrás tuya que te están animando, que te están apoyando y que te están diciendo «sigue para adelante, que estos cabrones no se van a salir con la suya, que a mí no me van a poner 29 horas de jornada cuando tengo 38» vale Porque yo con el sueldo de 29 horas no puedo sacar mi casa adelante y porque a mí me faltan 12 años para jubilarme y yo quiero tener una jubilación digna después de todo lo que he trabajado. vale Entonces, eso es lo que te hace seguir para adelante, eso es lo que te hace no venirte abajo, que también hay momentos en los que te vienes abajo. Y también hay momentos para todo. Pero la solidaridad, la unión... La Unión hace la fuerza. Pues sí, pues la Unión hace la fuerza. Porque yo sola no hubiera podido hacer nada. Yo sola no hubiera podido hacer nada si no hubiera tenido CNT detrás. Entre otras cosas, porque mis compañeras de la Pablo de la Vide nadie se, se atrevía a mover un dedo. Porque además les tenían prohibido, y gente de contrato, las que estaban de contrato, menos todavía, porque les tenían prohibido que hablaran conmigo yo iba a la Pablo de la Vida con mi caja sin de panfleto y a lo mejor un par de compañeros del sindicato y nos poníamos un día, otro día, otro día pegatinas con los coches, pasábamos por... eso era un escándalo eso era un escándalo, la, la, la Universidad Pablo de la Vida estaba de vergüenza un escándalo y claro pues llegó un momento en que le pusieron las pilas a la empresa y, y la empresa pues, ya me daba lo que fuera para que yo desistiera y para que... Y la, sabían que la única forma de desistir era mmm, dándome mi puesto de trabajo. Y bueno, Pablo, ahora ya sí te... La mayoría de, la, de los conflictos que habéis tenido han sido con contratas que trabajan la para la Administración. Sí, sí, nosotros somos <risa> En la Junta Andalucía y en las universidades, el organismo un público, hay contratas en todos sitios. O sea, allí ya no hay limpiadoras de, de la casa, como dicen ellos, mmm, funcionarias somos subcontratados uh -huh. ahora mismo está en la, la Eulen Team Service que es una empresa Team Service Facility es una empresa italiana que es la que tenemos ahora en la consejería que está cogiendo cositas uh -huh. paga bien que es lo primero que nosotros miramos que nos paguen bien pero bueno hay, no puedes bajar tampoco con eso porque ya te está contando algunas cosas arriba ¿no? ...siempre te quieren, intentan hacer trampa, ...siempre te intentan... ...si tienen donde... ...con el tema de las reducciones de jornada... ...es que no podemos permitir que nos reduzcan las jornadas... ...es que ya no es solamente que te reduzcan las jornadas... ...vamos a poner tres horas a la semana... ...vamos a ponerlo... ...es que al final... ...si alguien se da de baja... ...y está cuatro días sin venir... ...los que estamos tenemos que hacer el trabajo de la que no está... ...de la que no viene... ...si cogen días de asuntos propios... Lo mismo, tenemos que asumir, es que ya no es, reducen la jornada, pero es que además no cubren las ausencias. Entonces nos están cargando como mulos. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que en la mayoría de los sitios han tragado. Han tragado, aunque nosotros nos pusimos en contacto con todas las consejerías, con todos los centros oficiales, buscando apoyo para nosotros y, y de esa forma pues también ellos, mmm, la Administración vería que los, que los trabajadores de la limpieza estábamos unidos. Y cuando ven a mucha gente unida, ven fuerza y ahí se lo piensan dos veces, pues a continuación siguieron saliendo los pliegos con reducciones de jornada. Y entonces, una cosa que no quiero que se me olvide en la he está hablando de Comisión y UGT, ¿eh? en la huelga de la Pablo Dolavide, de donde despiden a seis trabajadoras. y además reducen la jornada. Allí también había mucha gente con, con fijos discontinuas, tú sabes, como las clases y demás. Bueno, pues ahí se, se consigue, se gana, o sea, la readmisión de las seis trabajadoras, mmm, las condiciones de trabajo, sobre todo porque cada vez, cuando hay una cosa de esta, mmm, la empresa como que se pone las pilas y, y cumple todo, cumple o intenta cumplir la mayoría de las cosas, ¿vale? Se pone las pilas y, y anda más derecha. <coughs> el rector de la universidad se reunió con nosotros eh, bueno, se reunió nos íbamos a reunir los sindicatos porque allí había también trabajadores de, de comisiones y algunos de UGT entonces cuando ya se iba a llegar a un acuerdo pues habíamos tenido varias reuniones con el rector de la universidad y los señor, las señoras de, de UGT de comisiones se niegan a reunirse con nosotros Dice que con, si entramos nosotros en la negociación que ellos no entran ...y entonces pues le dicen... ...bueno pues háganos ustedes si no quieren estar con... ...como veis... ...vamos ganando... ...vamos ganando espacios ¿no?... ...y re, sobre todo respeto... ...y bueno pues el rector... ...estaba dispuesto... ...porque nosotros se lo habíamos pedido así... ...en la huelga de la Pablo de la Vide... ...fueron 132 días... ...y fueron 25 personas... ...la mayoría mujeres... ...132 días... ...esa huelga nos costó al sindicato que ahora mismo lo pensamos y decimos ¿cómo pudimos hacerlo? ¿cómo lo hicimos? no sabemos nos costó un dinero la caja de resistencia menos más que bueno, como sabéis todos los sindicatos hasta de fuera que colaboraron que ingresaban dinero que nosotros había veces que nos poníamos a repartir a ver lo que había y el que podía aportar 50 euros los ponía porque son, fueron muchos días y donde había gente muy, muy necesitada y donde... No se la podía dejar, tú no lo puedes decir a un trabajador, vete a la huelga y ahora a ver el tiempo que dura. Porque claro, cuando tú empiezas una huelga no sabes el tiempo que va que va a durar, ¿no? Se, se entiende que vamos hasta, hasta el final. Nosotros siempre decimos hasta el final, ¿vale? Y esa, esa huelga duró, el sindicato tuvo muchísimos gastos con esa huelga, de de, de propaganda, de, de todo. Y el dinero que se le estuvo dando a, traba a los trabajadores, que más que había gente que tenían los sueldos de los maridos, pues no, no, yo no necesito nada. Que ahí la gente fue también honesta y, bueno, también es que nos conocemos, ¿no? Entonces, si tú, yo te conozco a ti, tú no vas, si yo veo que tú estás cogiendo dinero de, de un sitio donde ese dinero es de todo y es para quien más falta le haga, Y yo sé que tu marido cobra 1.500 euros, pues delante mía por lo menos no creo que lo quieras coger, ¿no? Que, que es normal, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que la gente lo hizo de, de, de buen corazón, ¿no? Y el resto de la universidad estaba dispuesto a pagarle al sindicato mil euros, lo, lo que calculamos que nos habíamos gastado en propaganda y en temas de, de la huelga. Estaba dispuesto a pagarlo, que al final no, no lo pagó, porque Comisiones Obreras dijo que si a CNT la universidad le daba mil euros para los gastos, a Comisiones le tenía que dar otros 10.000 euros. A ellos por no hacer nada, a ellos por no hacer nada que si no lo denuncia, denunciarían a la universidad, y bueno, um, ellos, ellos son los peores, son los peores. Los peores. Comisiones, y sobre todo comisiones, son gentuza no tienen respeto por nadie, nada más que miran por ellos, que además nosotros tenemos constancia que los, el Convenio Provincial de Limpieza de Sevilla lo firman en un restaurante bastante caro que se llama Cenachero, en Sevilla. Ahí es donde firman ellas la, la, los convenios. Y eso es de vergüenza. Porque dejan tirados a los... Es que en todos los sitios. Porque mira, os estoy hablando de conflictos muy importantes. ¿Vale? De mucho tiempo, de muy duros. Pero allí, cada dos por portretas hay, en un centro, que hay dos trabajadoras, y que va a la de comisiones, y que no sé qué, y que la empresa, que les obliga... Las cartas de subrogación, cuando cambian de empresa, las cartas de subrogación... No, no, tú tienes que firmar eso, si no, si no no te subrogas y si no estás en la calle. ¿Es ver que no. Que yo si no quiero firmar una carta de subrogación, no la firmo. Porque además es que es un, es un protocolo, pero que a mí, no me, a mí no me deja de subrogar la empresa porque yo no firme esa carta. Porque ahora todas las cartas de subrogación, no sé si la habréis visto, que pone una cláusula en la que el trabajador renuncia, supuestamente, renuncia a todo lo que la otra empresa le haya dejado pendiente eso mira aunque tú lo firmes también vamos que supongo que lo sabréis aunque lo firmemos aunque lo firmemos no pasa nada nosotros podemos reclamar lo que nos falte aunque firmemos esa carta aunque nosotros siempre ponemos no conforme la fecha del día eso no lo tenemos todo muy bien aprendido la fecha del día que te entregan el escrito el no conforme y la firma Yo, eso no ahí no hay duda ahí no metes la pata vale pero que aunque lo firmes y no pongan no conforme no pasa nada porque tú en el juzgado o sea, tú tienes derecho a, esa, a lo que la otra empresa te haya dejado mmm, a reclamárselo a la empresa que está entrando. Y de hecho, nosotros, pues ya te digo, pusimos la demanda, la, la empresa de Comés se fue, nos dejó a la liquidación, lo que la parte proporcional de las pagas del año, y nosotros ahora el día 16 y 18 de enero hemos tenido juicio y estamos esperando sentencia para cobrar nuestro dinerito. ¿Vale? Pero nosotros nos negamos a, a firmar ese tipo de carta. Nos negamos a firmar ese tipo de carta con esas cláusulas. ¿Por qué nos podemos negar a firmar cuando, la, cuando estamos todas? Cuando estamos todas, pero si yo no firmo y ocho o diez si firman, a mí al final no me va a pasar nada, pero tengo que, tengo que aguantar pues, las críticas, y lo que está CNT siempre igual, porque no deja pasar una, porque hay que ver cómo son, porque nada más que quieren guerra, <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Y... Pero no, nosotros, en todos los centros donde hemos estado, es verdad que no queda la militancia, o sea, la, la, los afiliados que deberían, la gente le cuesta mucho militar, todo eso, pero nosotros hemos plantado allí nuestra semilla. Hemos plantado la semilla de CNT allí. Y con mucho trabajito, con mucho lento, y con. pero creo que siempre... Una cosa, a nivel de convenio, vosotros no, no, ahí no habéis tenido capacidad de... No, no, nosotros no... Nosotros no tenemos capacidad para negociar un convenio, o sea porque no nos lo admiten, no nos permiten, ¿no? Pero bueno, ha habido otros en otros sectores que sí se han firmado, CNT sí, ha estado en, en, en la negociación de. en no, no. limpieza no. Pero nosotros, cuando algo no nos interesa, por ejemplo, vuelvo a hablar de la consejería, vamos, hablamos con la empresa. Primero, de palabra, ¿no? Siempre no, nada es posible, porque nada es. Mandamos el escrito a, la, a Madrid, que es donde está la oficina, Madrid. No por pues lo mismo te dan larga, no te contesta, no, no te tiene, no te, como que no te respeta. No, tú sientes de que como si fuéramos, yo qué sé, no te echan cuenta. Pero nuestro paso siguiente es a la consejería, al cliente, y el cliente no quiere problemas, ¿vale? Entonces vamos a la consejería. Primero, jefe de servicio. No te puedes saltar ningún escalón porque si no eso está mal visto. A jefe de servicio. Por pues lo mismo, porque jefe de servicio poco más o menos que la empresa. Pero ya vamos al otro al secretario general técnico del centro, y ese ya es el que resuelve. Y normalmente, hombre, no grandes cosas, pero sí, sí hemos conseguido, atra por este hecho que te os he hecho, hemos conseguido cositas. Nosotros, claro, el sueldo es según convenio, todo con, según convenio, nuestros días de asuntos propios, nuestros días de vacaciones, lo mismo. Por ejemplo, tenemos días laborables, vacaciones, las vacaciones las tenemos en días laborables, porque nosotros en mi centro cogemos mucha gente las vacaciones partidas. Pero cuando tú coges las vacaciones el mes entero. Hola. Hola. Cuando cogemos las vacaciones el mes entero, da igual, coges las vacaciones días laborables, que serían 22, 22 días laborables o 30 días, que es un mes. Pero si tú coges las vacaciones partidas, nosotros ya tenemos hecha la cuenta de que nos salen más días de vacaciones. O sea, ¿verdad? Porque al, al coger la partida, no nos cuentan los fines de semana y los días de fiesta. Entonces nos cunden más las vacaciones. Que si las cogemos el mes entero, da igual que las cojas de una manera o de otra. Pero nosotros tenemos las vacaciones así de esa manera. Y a nosotros nos interesa más. De eso, eso también nos costó un poquito de, de trabajo de que, lo, de que lo aceptaran. De que lo aceptaran. Pero bueno, lo, hemos, lo, lo tenemos así ya está. Y ahora ya dime. Y otra, otra cosa que, que, vamos, el tema de conseguir una remisión a base de huelga y de movilización, pero otra cosa que creo que habéis alguna vez conseguido, que es importante, porque aquí el problema que estamos teniendo es que el miedo de la gente a que la despidan y con la nueva reforma laboral les dicen es que si te despiden la empresa aquí hay despido libre, que es lo que se llega a decirle de comisión, etcétera. Creo que alguna vez habéis metido en algún acuerdo el tema de la garantía laboral. Si no... Sí, sí, pero no es limpieza. No es limpieza. No es limpieza. Eso se, se hizo en Tomare, en la no. huelga de Tomare. ¿Limpieza? Pero no es limpieza. Vale, vale. Pero, claro, es que cuando a mí me despidieron también el despido era libre. También la empresa, cuando despidieron a estas seis compañeras, también era, el despido era igual, o sea, el despido era libre. O sea, la empresa te, te da lo que te corresponde sí, sí, sí. y te despiden, ¿no? Pero a veces hay que jugársela. Ya, ya, sí, ya. Lo primero, nosotros lo primero que hacemos cuando viene un trabajador con un problema, te hablo ya de un centro, de un sitio que venga nuevo, ¿no? que no estemos organizados y que no tengamos allí dentro en de la plantilla alguien que con un problema grave, una cosa fuerte que veamos que no se puede y que va a ir a la calle de, de inmediato, pues bueno, constituimos una sección sindical y de esa forma el sindicato actúa un poco donde está la sección sindical constituida ya haya tres trabajadores, haya uno, haya diez ya te tratan de otra manera es, es muy importante las secciones sindicales no sé si aquí lo sí, sí. si lo tenéis ¿no? Uh -huh. porque es muy importante las secciones sindicales en el momento que está constituida una sección sindical la empresa no tiene por qué saber si esa sección sindical hay. imagínate que la plantilla son de 30 personas no, sabe si, no tiene por qué saber si son 10 o son 15 o son 20 cuando nos interesa que la empresa sepa es cuando somos muchos y entonces lo pasamos por nómina pasamos la cuota por nómina uh -huh. para que la empresa sepa lo que estamos en el sindicato uh -huh. porque también ellos para ellos no es lo mismo meterse con dos personas que meterse con 20 con 20 lo tienen más difícil